Hola, bienvenidos a otro nuevo video. Esta vez vamos a jugar lo mismo Mad City con nuestro amigo Sebas. El día de hoy, como ven, hay una nueva actualización. Y lo que tenemos que hacer es llenar el, un cohete que está aquí cerca. Consiguiendo la food que está aquí justamente aquí. Si quieres, si quieres, ahí después les digo cómo conseguirla. Pero primero estamos aquí viniendo por la full para llenarla Apúrate, apúrate wey estoy aquí afuera estoy aquí, un es tanto ¿qué no tienes para comprarlo? no, solo tengo 228 mil pues esto cuesta como eso, ¿no? no sé cuánto cueste 250 mil yo ahorita tengo 1140 no, no te acerques a esa cosa wey Ay güey, bueno, no pasó nada, que supongo Espérate, voy a coger el avión okay. El helicóptero uh, no. Bueno ahora sí amigos, ahora lo que tenemos que hacer es irnos justamente por acá cerca de la base criminal para conseguir uh. A ver aquí está Tenemos que llenar esto a 100% Mira como ahorita ya se llenó 1% más Para conseguir este hermoso vehículo Ahora todos entre todos Están apoyando para conseguir no, este hermoso me muero, vehículo Me muero, me muero, no, no, no, me he trabado Tú puedes, tú puedes Me he trabado Estoy dentro del avión Y ahora sí, espérame, espérame Aquí de un tema no, no, no, que no, por si no, no, no, aquí no, aquí no, no, no, no, no, no, ya vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Si sí se puede, si sí se puede. Ahora, justamente por acá, tenemos que irnos. Aquí, esta es la nueva zona que se desbloqueó en esta nueva actualización. Y esta nueva zona está bien chida porque tiene sus colores así, arco iris. Y próximamente habrá un, otra propuesta que ya desde hace mucho ya no he hecho. Pero pues. Yo no la voy a hacer, la va a hacer este documento, así que pues espérense tantito Como ahorita no he estado tan activo en este asombroso canal pues yo necesito más, más tiempo Te <risa> espero, o mejor no porque ya tienes que ir. Ahora sí ya, voy a morirme, voy a morirme, voy a morirme, me, voy a, morir, me voy a morir Pues consigue ese héroe, no sé, hay muy pocos héroes ¡Ay, ah, ya. ya! viste cómo está esto? ¡Solo somos cuatro! ¡Puede ser héroe! ¡Ponte en héroe! ¡Me voy a morir! ¡Me a morir! ¡Ponte en héroe! ¡Algo justo! ¿Qué abren la disco, Yo te digo cuando abren la disco. No me acuerdo a qué hora abren, pero bueno. ¿Ahorita van a abrir? Yo creo que sí. Creo que entre la noche siempre abren. Bueno, me sorprende de que ya hay muy pocos que siguen aquí contribuyendo para este asombroso cohete que se ve aquí, justamente este cohete. ¿Qué esperabas, güey? Son las 9. ¿Son las 9? Aquí son las 7.47. Acá son las 8 y 40. Ponte... Ya ves, ya está 9. la disco. Espérate, ya está la disco ya. Bueno, por mientras tuve, yo por mientras voy a seguir llenando esto Y ah, sí. hay muy pocos, a ver qué dicen Bueno, ahora sí ya regresamos Después del corte, vemos que ya casi está casi lleno Ahora sí hay que apoyar mucho ¿Polle? Sí, pobre tipo, se lanzó, qué sad Perfecto. Se puede... De hecho ya somos seis porque llegó un amigo, no sé quién sea, pero es de Roblox. No me digo. Sí, se llama Dani, no sé qué tanta cosa. Dani y Shenzhen volvieron. Mm -hmm. Marcilly, sigamos con nuestro, sí, nuestro destino. ¿Ven lo que hablan? Estos raperos son los típicos raperos que le van a dar Vamos a poner un poco de musiquita, ¿no? ¡No! ¡Oh, ¡No! ¡Me ha salido! Uche, ¿qué sanzas hoy? No, mejor no, no pongas música porque si no... ...va a haber este, copyright en mi video No quiero eso ah. O ponga, pon una ¿Azul? Seguida pon unas que no tenga copyright, por favor, si no... y cuáles tienen copyright, por eso, las que tienen ncs -S o ncn -N no tienen, entre paréntesis. <mén smiling> No Lalo, no Lalo, no Ya, vamos, vamos, vamos vamos. Dale wey, dale, vamos Por ejemplo, las que tienen esta, mira Por ejemplo, esta Esta no tiene copyright Wey, te vas a chocar ya no me puedo bajar, bueno ya que la y se va ¿te la guiaste? no, ten... ya está en 90 vamos, vamos vamos 91, 91, a ver no vente aquí se vas sigamos dale dale arrancalo. arráncalo en eso estoy, Ay. Oh, ¿qué es la canción? A ver... Ahí está. Súbete, súbete, súbete. Ah, ¿quién está consiguiendo el jackpot? No sé, creo que es Danny, no sé qué. Vamos, vamos, vamos. Terminamos. ¿Qué? ¿Ya terminaron? No nos quiere entonces. Espérennos, apúrate, güey, apúrate, güey. Apúrate, güey. Ya se llenó entero. Espérennos, espérennos. Ya abajo, espérate. Un ratito! Ah, no, justo me llaman a esta hora. Sí. Apúrate, güey, apúrate. Vamos, güey. Si sí, llegas, si sí, llegas, apúrate, güey, dale, no. Llego. Dale, güey, dale, dale. Ya llegamos, ya llegamos. ¿Cómo que está completo? No está ni completo. ¿Qué? Ya lo, lo tuve llenando ahorita, vengo. Ok. Bueno, Sebas nos tuvo que dejar, así que, ahora sigamos con lo que iniciamos. No, que, ¿Cómo les ojo? O sea, ahorita ¿Eh? vengo, no Ah, pues sí, ¿verdad? Pero ah, no. Ahorita ya regresa. Me voy a esperar hasta que... ...pues, otra vez llegues. Ahora sí, ya. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Falta uno más! ¡Falta uno más! Ya, corre tú, Lando, corre tú. Ya, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Tú vas, tú vas, tú vas? Ok. Ahí va. Te esperamos aquí. Ya, mejor tú cuerda ya tú estás en tu scout. Corre, corre. Ahora sí, ya. Vamos, falta uno. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Falta uno. El verbo ya llegó. Oh. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Esto va a ser como para captura de pantalla y miniatura. Ahora ir a vaya. Vámonos, Sebas, vámonos hacia el huevo. Vámonos hacia el huevo. Y ya estoy en el huevo. No, no se acerquen tanto, no se acerquen tanto. Porque el pollo sí dispara a muchas direcciones. Ahí viene, ahí viene. Oh, Se oh. me puso toda la pantalla. Suscríbanse, dejen su like Y nos vemos hasta la próxima Chaito